Bienvenidos a Mindo. De repente ramas en el trayecto, chicos, no intentar cogerlas con la mano. Nos protegemos con el paso por la nos hacemos a un ladito para que pasen las ramas. Sí. El recorrido, chicos, tres kilómetros. Nos vamos a demorar unos 20-25 minutos en el río. Querían aventuras, pues, lindo. Es el lugar.